Y las fiestas, mejor dicho Ahí se lo dejo para que vengan y disfruten De la sierra estamos pasando, como la estamos pasando échense para acá porque ahora sí vamos a parrandear que dice? Querido hermano el gran José Máquina, y a mi compadre Chespirito, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por querer en mí, por traernos aquí a compartir esta hermosa fiesta, fiesta con todos ustedes. Así que denme licor, que la vida es corta, y lo que no se nos ve lágrima, se nos ve el suspiro. ¿Qué dice? Cuando las cinco ya se vuelan a madrugada Está imposible que me amara a usted Hoy te vas y así regresas a su casa Es nuestra última vez La última vez El llamado de los dos es un secreto Si me duele aceptar que volverá. En su mundo ignorando el sufrimiento El que te puede causar Y me duele porque te amo yo lo sé. Ya tengo un líder que Ya tres horas han pasado, ya hace tarde. Date prisa, tú puedes partir a la tierra. Ven conmigo y acompáñame a la mesa y toma junto a mí el café. Ven conmigo con las últimas caricias, quieres que sean recuerdos de ayer con la foto de los dos. La la la. A veces si llega el olvido que dice que todo el tiempo te...